Soy Silvia, eh, tengo 60 años y re, eh, seguí el, el curso de Reinventa en el 2013. Eh, fue un curso maravilloso, o sea, creo que me hizo analizar eh, toda mi vida en todas las diferentes etapas y me dio eh, pautas para poder eh, renovarme, para poder seguir adelante con, con nuevas visiones y nuevas eh, metas para mi vida eh, yo he tenido dos grandes eh, situaciones difíciles eh, la primera hace 15 años eh, falleció mi, hija de 20, mi única hija de 20 años de novia y todo lo que conlleva el dolor de una madre a poder superar esta situación y la segunda hace 10 años eh, le dio un infarto cerebral a mi esposo un hombre joven y por lo tanto eh, afectó todo nuestro entorno familiar. En ese momento yo era una profesional que trabajaba y tenía un hijo de seis años. Entonces tuve que renunciar y dedicarme a ellos dos para poderlos sacar adelante. Creo que estos diez años eh, han sido difíciles eh, porque es el día a día, eh, es el progreso del día a día o la situación del día a día y eso no me dejaba avanzar al hacer Reinventa Mujer eh, pude tomar eh, situaciones diferentes eh, poder apreciar y tener la paciencia con alegría poder tener un poco más de, de, de tolerancia y eh, también poder decir ok esto es los demás y esta soy yo, yo tengo que seguir con lo que está, tenía programado en mi vida y lo que quería hacer. Entonces en esas estoy, estoy avanzando y tratando de, de llegar a cumplir eh, lo que yo quiero. Eh, seguí también lo que es eh, Reinventa Mujer 2, mucho más eh, fructífero en mi persona. O sea, creo yo que al haber seguido el 1 y tener un grupo humano de haber hecho el 2, el, el, el la segunda etapa nos ha dado mucho más eh, confianza en, en la participación y podernos abrir mucho más eh, hacia lo que nos espera la vida. Bueno, nada más que agradecida a Muki por estos cursos que ella dicta y que ojalá que todas las personas, todas las mujeres tengan la oportunidad de poder